Mira. Eh, mira Dale, dale eh, Hay otro, eh, hay otro Me bajo, me bajo Tumbado uno, Tocadísimo, tocadísimo sí era yo matando al Naki Aquí, aquí, aquí, aquí El, aquí ah, el cadáver, adiós, ah, va petado, va petado, mira no Hola Se abre la veda <risa> Eh, dos tíos ahí delante. Tío, 18 de trash, hermano. Ya solo por eso merece la pena. Los dos portátiles, las armas. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Semis, tío. <risa> Son dos. He tumba uno, he tumba uno. Por abajo del muro. Creo que tengo otro por encima, ¿eh? ¿Muerto? ¿Muerto? Queda otro, queda no, otro. Me pego. Aquí he matado uno durmiendo, tío. Vente, vente aquí. Vente aquí ya. Vente aquí ya. Vente aquí ya. Me ya. Un tiro. Muy buenas a todos. Yo soy Nere, ¿no? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rust. Hoy os traigo el salseo máximo. La parte 2 del coche de la muerte. En este caso estaremos. Con el raid inesperado, ¿vale? Vamos a acabar raidando una casa. Nos encontraremos con dos pavos en una gasolinera. Eso va a resultar en una pantalla campal contra nosotros dos. Me hago a 9. Ya lo habéis visto en la intro. Me peto a 9. Voy en modo diablón. Y conseguimos un loot bastante interesante. Así que nada, bueno, os invito a que dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal. Y que apoyéis al canal. Estamos haciendo directos todos los días en twitch.tv barra Bostonario. Recordadlo. Nos vemos ahí dentro de ella. Vale, a ver qué tal el barrio todo dar una vuelta mira. en eh, sí Mira Dale, dale ¿Eh? Hay otro, eh, hay otro Me bajo, me bajo Tumbado Tocadísimo, tocadísimo Estoy cargando, estoy cargando que está por el camino, ¿no? Del sí, sí, que... en el camino Se, se ha a curarse Colega vale. muerto el colega lo he reventado yo, por... ni, ni sabía que estábamos ahí detrás Vale vaya vale, yo por aquí no asoma No veo el arma del colega, tío Vale, tengo el semi Pilla si quieres nos vamos Voy a pillarle todo lo que lleva Es que igual el otro va cargado, eh Lo digo por eso Y eso uno solo el otro se lo ha cargado Por eso se ha tirado Puede ser, eh Vale, bueno, no podemos ir en verdad. Eh, veo el tío irse para allá. Ah, es un Naker. Lo que tengo no. es un Naker. Toma, Hecho. Creo que lo he matado. ¿Al mismo? Está entre tú y yo. Sí, yo mí? creo que es el que nos ha faltado antes el colega. Estoy intentando atropellar a uno aquí, un Naker. No le hago daño en todo, eh. A lo mejor va muy despacio. Sí. Vale, voy a recogerte y matamos este Nackel. Creo que es la clásica esa. Yo no me voy a por la izquierda. Vivo con traje de radiación. Quedaba por unos árboles. ¡Eh! ¡Está aquí abajo! ¡Está aquí abajo, Henry eh! eh. ¿Es tú? Este es Jaime Velasco. Sí, era yo matando al nake Aquí viene, aquí viene. Ah, ¡El cadáver! Adiós, ¡Va a petao. ¡Va a petao. ¡Mira, no! Hola. Hola. ¡Para la caja, para la caja! <ríe> ¡A llenar la caja! Nuestra misión es alimentar esta caja. <ríe> ¡Que no Estoy le falta! Ahora, mira... ¡Tira la mierda, tira la mierda! Que no, que... Vamos a que ando con lo bueno. Un poco. Ah, mátate, cabrón! <ríe> no puedo más... Sí, me peta yo, que una mira por seis. <ríe> Puto loco, tío. lo de la caja... ¿Eh? ¿Eh? ¿Es tú? No, no, hay alguien ahí, en ahí, topeta, sí. alguien. Izquierda, ¿eh? ¿Dónde? Aquí está. Vale. 90 balas, algo de curación. Unas escaleras, el puto loco. Y un arma. ¡Una acá Ahí está. Y con silenciador iba el pavo. Si sí es que sabía que estaba por aquí. Ya, ahora ya tenemos siempre... bondadores, ¿eh? Hostia, como nos merodean, chaval. Se abre la veda. <risa> Eh, dos tíos ahí delante. Vale, vale, me bajo. Sí. Bajo aquí, bajo aquí. G-shot uno de los dos. Me estoy curando, me estoy curando rápido. Yo también. Se han metido los dos dentro de la casa. Sí, están por ahí fuera. Están En la puerta, picando. Hay uno fuera picando. Es que son lo menos tres. ¿Son tres? Sí, yo he visto do dos fuera y dos. Lo que es dos dentro y uno fuera. Cada o sea, una. Y ven en esta piedra. Por fuera de la casa, ven. Tú que estás por el lado derecho, voy por el izquierdo. Me estoy acercando en... 120, 130, sureste, hay uno solo Fuera de la casa Sí, fuera de la casa Voy por la derecha Por aquí... Y viene uno por el monte Un laque Yo estoy ya detrás de la casa, eh El tío está en la entrada la Oye, Yo estoy entrando por aquí detrás Una cabeza tumbado aquí. muerto me viene un nake tumbado tengo uno ha salido por la puerta principal viene para aquí no tengo el del semi no lleva mucho yo no creo que se está yendo por detrás esta casa está reideada, tú vale me he matado aquí uno vale con semi también Falta uno que se ha pirado, eh. Sí, nos queda uno. ¿Está saqueando ese? Sí. Y creo que queda el que iba a cargado, ¿no? que es el que se ha pirado. O que se ha ido, toco de tocargao. ¿no? ¿Sabes? Aquí tío? he matado uno durmiendo, tío. Ven, vente, vente aquí. Vente aquí ya. Voy ya. Ola. Vente aquí ya. Eh, vente aquí ya. Un tiro. Me están disparando, me están disparando. Voy, pues, voy, pues, pues, Que hay una casa looteada, tío. O sea, hay una casa raideada, pero con luz. Aquí, detrás, detrás, detrás de que soy, mira. Traigo el coche. Es sí, sí, que está abierta, tío. Y hay una caja peta de loot. Y hay una caja peta de loot, hermano. ¿Que se entra por detrás? Sí, sí, sí. <risa> por eso hay tanta gente aquí. Eh, me disparan a mí, creo, eh. Vale, esto está. ¿Dónde está? Por abajo, del muro Creo que tengo otro por encima, eh ¿Muerto? Vale, vale, estoy... Sí, sí, por encima, por encima Aquí hay un cadáver oh, mira, una ¿Muerto? Uh. Queda otro, queda no, otro, me pega otro tiro, sí. ¿Dónde está? Viene por aquí. Ah, no, eres tú. ¿Eh? ¿No me habrás disparado tú? No, no, no. Que lo, que lo he visto yendo hacia... a por ti. Cuidado. Coge el arma, coge el arma. Que está por aquí, está, está por no? aquí. Es un calvo, es un calvo. O sea, lo he visto yéndose para allá. Yéndose para allá. Mira la caja, tú. Mira la caja. Anda detrás. Hostia. <ríe> corre, corre. corre. <ríe> Esto cobre. Yo he flipado, tío. Pues ya, pues no cabe yo, ¿no? ya. Yo me he petado, el cuerpo. Sí, yo también. Pero me queda ese, tío. Me queda ese cabrón. Monta, monta. No, no montes, no, no, no, montes, montes, no montes, no montes. No montes, que es uno solo, eh. Sí, tengo que curarme. ¿Dónde está? Eh, a, a la derecha, por el 280. Sí. Buah, estoy sin bala yo. Eh, yo tengo un montón aquí ¿Pero de pipa? Bueno, de pistola no De pistola ya en el coche Vale, tengo un semi, tengo un semi voy a intentar Headshot Bodyshot Venga ya ¿He mata otro aquí? Pues no sé, no, creo que no es él, ¿eh? No estoy seguro No es el de lejos No estoy seguro, ¿eh? O sea, lleva traje igual, pero. Eh, pero es que iba arco, chaval. ¿Quieres irte con el coche? ¿Quieres intentar irte en el coche? No, no es él, ¿Eh? no es él, no es él. Ahí está, está encima. ¿Lo has dado? ¿Se ha echado sí, para atrás? Me dado un vamos, vamos a comerla, vamos a comerla. Uh. Tengo un Naked aquí, lo voy a matar. Yo estoy a 65 de vida, eh. Cúrate, cúrate. creo que no te ¿Qué cabrón está detrás de la piedra y no o sea, ¿Me intento pillar el coche? Intentado, intentado. Son dos. He tumbado uno, he tumbado uno. Voy para allá en el coche y lo sacamos de aquí. Queda uno, queda uno solo, Henry. somos una mano. Joder. Está aquí. está tumbado, he tumbado a los dos. He tumbado a los dos. <ríe> <ríe> Ahí, buscando al tumbado. ¿Es otro traje de rat? ¿Has pillado las armas? He pillado una. Uh, este ¿tú? creo que ¿tú? llevaba arco, uh, pero no lo sé. Pongámonos vámonos. A uno a uno ¿Por <ríe> qué he aquí? ¿Por qué he aquí? <ríe> Me cago en Ay, Dios. Ven. Sí, sí, ya ves. Los re bien... yo, yo no sé cuántos he matado. Yo le he matado a 5 a 6. Se los han matado tú to a todos. <risa> eh, eh, ¡eh, Puta. Nada que... Oh, que. Sí, que este tiene curación. Para si ni ha comido. Se acaba de spawnear. Si se han de... Mira, se ha tirado una cama aquí detrás. Nada. Joder. <risa> Me está volviendo sí. la M, ¿eh? me cago en Dios Hostia, Es que este juego es eso, de momento juegas un poquillo ya va volviendo Uf, Ya te digo ¿Qué lleva? ¿Llevas ya la K? No, no, no eh, un semi, un semi Pero el semi, ¿no? Te... Yo el... creo que el semi ya no sé utilizarlo yo Es ya que me he quedado K. sin balas, tronco, no me quedaba otra, ¿sabes? Hostia Me he puesto a spamear como un bestia y me ha salido El raideo de la casualidad Exacto Este es el de la casualidad, tío la casa peta entera, tío. Joder. Por eso estarían merodeando esto. Igual hemos hecho el counter sin saberlo, eh. Puede ser que hayan ido a por cualquier cosa. Claro. No? Sí, ábreme, porfa. Nos han venido un par de tíos a la puerta de la casa a morir. Ya a, a darnos luz. luz. A darnos luz. Ah, vale, espérate. Perdona. Que, que, tío, tío, 18 de Trash, hermano. Ya solo por eso merece la pena los dos portátiles, las armas. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco semis, tío. Es tío, yo llevo... semis es uno y una escopeta. Que le he ido quitando. Y aquí tenemos otro Semi, otro AK. Madre mía, tío, si nos sobran las armas. Voy a... aquí.